Yo creo que de alguna manera esto es un reconocimiento a la trayectoria que tiene la Escuela de arquitectura en, en lo que significa eh, el estudio y el trabajo del patrimonio tangible e intangible. O sea, tenemos aquí profesores emblemáticos eh, que, ...que desarrollan esas líneas de patrimonio... ...entonces que, que estuvieron en los otros dos encuentros... Y, ...y que son reconocidos a nivel nacional... ...entonces eh, obviamente a la gente le interesaba venir acá... Es, es salir del contexto de, de Santiago... ...un buen encuentro de académicos y estudiantes también... Eh, ...invitando a reflexionar sobre eh, la teoría de la arquitectura... ...y su, y su trayectoria histórica... ¿no? con eh, invitados de diferentes eh, escuelas digamos, que nos permiten digamos, ampliar el debate y profundizar el conocimiento de lo que estamos haciendo y de nuestro aporte a la sociedad. Lo que pretende estos encuentro es eh, reunir a los, a, los, a los académicos fundamentalmente pero también convocar a los estudiantes a darle un, un reconocimiento al pensamiento como gestor creativo, como fortaleza profesional ya la trayectoria histórica de la, de la disciplina, para eh, prestar un mejor servicio ¿sí? y, y darnos cuenta que tenemos un, un, un plano de soporte teórico, conceptual, que tenemos que desarrollarlo tanto como las habilidades profesionales más instrumentales, más operativas. Aquí, al, en el nivel profesional de educación superior, tenemos que ir cuestionando nuestro aporte. ¿sí? Y revisándolo para irlo perfeccionando. Ese es el sentido que los encuentros progresivamente van desatando, digamos. ¿no? ¿Ah? Que no nos podemos quedar en la docencia cotidiana ni en la profesión cotidiana, sino profundizamos y, y tenemos una perspectiva más amplia de nuestro quehacer. Los primeros dos encuentros fueron en Santiago, porque hay una centralidad en nuestro país que concentra el, el desarrollo intelectual, digamos, y una expresión de la diversidad territorial es que lo podamos hacer en Concepción, ¿verdad? y la Universidad del que tiene un particular rol histórico en todo el sur de Chile, siendo la primera escuela fundada en el sur de Chile, acoger este, este encuentro es relevante para ampliar el debate dentro del territorio nacional. La charla estuvo enfocada a una revisión de lo que fue el proyecto en América Latina que se inició en 2006 en su primera etapa y en la segunda en el año 2011 hasta el 2013 que culmina con la publicación de los textos sobre el mega perfil de los arquitectos en América Latina y en ese contexto del proyecto en América Latina como la competencia crítica y del conocimiento de la historia y la teoría de la arquitectura viene a reforzar el perfil para que un arquitecto latinoamericano pueda desempeñarse con mayor pertinencia y claridad dentro del contexto regional y dentro del contexto mundial. A partir de ahí se plantearon unas cuestiones hacia qué va a ser la arquitectura en el futuro, cuáles serán los retos de la arquitectura futuro y cómo las universidades debemos pensar en esos posibles retos y eh, situaciones prospectivas de cómo habitará el hombre en el más allá para responderle desde el punto de vista académico con nuestros programas curriculares a esos nuevos desafíos del habitar del hombre. Ahí se formularon entonces algunas posibles nuevas competencias que deba tener el arquitecto a futuro. Se ratificará una, un compromiso con el medio ambiente, con la sostenibilidad, con la optimización de los recursos se plantea una gran, un gran reto frente a lo que será el tema de la vivienda y la vivienda, sobre todo la vivienda de interés social. Con unos bajos costos, el tema del territorio, la ciudad seguirá siendo un papel preponderante en el hombre en el futuro inmediato. ¿Cómo vamos a hacer unas ciudades más sostenibles, más amigables y de mejor convivencia, superando los problemas de, las, de los residuos, de la movilidad, del tema energético? Hubo debate, hubo encuentro, hubo discusión y logró también la organización. Eh, eh, establecer eh, una reunión ordenada que pudo eh, sostener el tema del debate de la arquitectura eh, eh, como materia cierto, propia. La Universidad Católica del Norte sería la sede del cuarto encuentro a nivel nacional, obviamente que implica un traslado hacia el desierto, pero empezamos a entender que la arquitectura es un hecho que está presente en todo. En, todas las ciudades de, de nuestro país... ...la vara que deja el Vivo Vivo no es menor... no eh, ...mañana además tenemos un tour guiado... O sea, ...esto no es, un, un, no es turismo, sino que un tour guiado... Eh, ...hay una organización que extiende ya... ...el eh, simple encuentro y el debate dentro de salas ...y nosotros queremos también ponernos eh, a la altura... ...y poder acoger con la misma calidad que nos han, no han acogido acá... Y dar un paso también, eh, si, si así se posibilita, ¿cierto? dar un paso en ir eh, ayudando a madurar eh, el equipo, el grupo de los académicos, investigadores a nivel nacional.